Siempre se había dicho que era al hombre a quien se le seducía por el estómago, pero gracias a una nueva investigación realizada en la Universidad de Drexel en Estados Unidos, se ha descubierto que el estómago es la puerta para estrechar cualquier tipo de relaciones. Y es que existe un vínculo entre las sensaciones de recompensa que la comida provoca y el interés que nos genera interactuar con otras personas. Los grandes eventos se celebran en torno a una mesa, donde también se cierran acuerdos y se anuncian rupturas. La gastronomía está muy presente en nuestras vidas, y es tal su presencia que llegamos a veces a tener una relación complicada con la comida Desde el cocinero magistral hasta el dietista que nos recuerda qué y cómo tenemos que comer Son muchas las figuras que nos recuerdan que comer va más allá de un placer Que quizá, como decía Feuerbach, más allá, allá por el siglo XVIII somos lo que comemos Por eso hoy en Crecer vamos a descubrir distintas facetas de nuestra relación con la comida Y para que nos guíen en esta aventura, encontramos con tres invitados Xavier Gutiérrez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Paloma, ¿qué tal? Xavier es psicólogo, escritor y cocinero. Luego nos va a aclarar en qué orden. En realidad, eh, Xavier es quien dirige desde 1990 el Departamento de Innovación del restaurante Arzac en San Sebastián. Eh, Xavier, como cocinero de prestigio, ¿nos han enseñado a disfrutar de la comida o comemos de forma intuitiva, por así decirlo? Yo creo de las dos cosas, ¿no? Eh... Siempre hemos empezado comiendo de una manera intuitiva y luego al final hemos ido aprendiendo, ¿no?, porque todo en, en, todo en la vida es aprendizaje y todo desemboca en, en, desemboca en, ir, en ir creciendo, ¿no?, en ir, en ir aumentando tus, tus conocimientos y hacer que de la cocina, pues, algo no solamente que, que te nutra el, el estómago, sino el cerebro, también nos acompaña Laura, a quien conocerán por su proyecto Keto con Laura, experta en la dieta cetogénica. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues yo encantada de que nos hayas hecho un huequito. Laura, aunque nos lo va a explicar un poquito más adelante con detenimiento, ¿nos podrías definir así en tres frases qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta que se ha convertido en tendencia, pero es más bien un estilo de alimentación, que se basa en, una, en un consumo bajo de carbohidratos, moderado de, en proteínas y alto en grasas. Ahora nos lo no, nos vas a decir por qué, por qué estás, por qué te hemos convocado al programa. Y por último contamos con Edgar Barrio Nuevo. Muy buenos días Edgar, bienvenido. Hola, muy buenos días. Un placer también estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Edgar Barrio Nuevo es uno de los más grandes expertos en ayuno terapéutico de nuestro país. Edgar, ayunar, que suena así como como muy serio, supone uh -huh. pasar hambre o no tiene nada que pues ver. Pues no, eh, es, es, es, es la connotación mental negativa que a veces pues, no, nos lleva a que... ¿no? Veamos el concepto ayunar como algo así que, que rechazamos, pero realmente eh, ayunar, eh, entendiéndolo desde un punto de vista terapéutico, es un proceso en el que pueden ocurrir maravillas fisiológicas que nos ayuden a tener una excelente calidad de vida, siempre que se aplique pues, con, con su coherencia y su buen hacer. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que descubrir sobre nuestros hábitos alimenticios, así que sin más preámbulos, comenzamos. Javier Gutiérrez, nuestro primer invitado, como hemos dicho, es cocinero, licenciado en psicología y escritor. Javier, ¿por qué orden lo ponemos? Bueno, por orden cronológico vamos a ponerlo, porque bueno, cuando termino de... Cuando termino la carrera, pues la, la cocina, la cocina llamaba mucho a, a mi puerta y al final el, la dejé entrar, ¿no? Eh, es, es un orden, es un orden cronológico. Y antes si cocinero o escritor, pues eso ya es más difícil porque yo creo que incluso es, <ríe> incluso sería antes, porque desde desde que tenía 15 años me gustaba muchísimo escribir y, y hay varias anécdotas relacionadas con, con, con la escritura, y yo creo que eso también llamaba a mi puerta lo es que nunca nunca la había dejado de entrar hasta que en 1988 pues, edité el primer libro dedicado a, a la pastelería y a la cocina, ha sido un recetario muy a luz, muy distinto a todo lo que después he hecho, cerca, ahora voy a sacar el libro número 25. Caramba. ¿Y, ¿Y cómo enlazan esas tres disciplinas? No solamente en tu vida, sino ¿cómo, cómo, cuáles son los vínculos entre unas y otras. Bueno, es que son vínculos de, de la vida en sí mismo, ¿no? Cuando tú estás... Bueno, a mí, a mí la carrera siempre me, me ha ayudado a, a saber relacionarme con las personas, o por, lo menos a, o por lo menos a intentarlo, y siempre te queda un pozo de cultura. A menudo solo de comentar que la mejor franja de de edad el, el sitio para estar en el mejor en el mejor lugar suele ser entre los 18 y los 24 años pues pues la universidad no Sin estudies duda. lo que estudies Sin duda. porque eso te va a servir y sobre todo no no a nivel de conocimiento, que también, sino a nivel de relaciones interpersonales que son las más las más ricas y de luego al final te van a dar eh, ese pozo de ese pozo de, de, de cultura muy muy amplio Javier Gutiérrez, como decíamos en la presentación, dirige desde 1990 el Laboratorio de Innovación del restaurante Arzac. ¿Qué ocurre en un laboratorio de innovación de cocina? ¿Se parece más a un laboratorio o es una cocina moderna? Bueno, yo, eh, es un laboratorio, es un cocina laboratorio, un lugar donde se trabaja. Eh, sí, lo que pasa es que siempre pensamos, cuando oímos la palabra laboratorio, pues nos, nos trasladamos a, al jovencito Frankenstein y sí, cosas de este tipo, ¿no? Eh, no, es, es, es un lugar apartado del restaurante, es pequeño, pero con todo lo necesario para, con un pequeño grupo de, de trabajo compuesto por cuatro personas, que nos dedicamos, en esencia, a crear platos nuevos para, para el restaurante. ¿no? De ahí luego sale un filtro, se va a través de más gente para que al final pueda llegar esos platos al al, al restaurante y al, y al comensal, ¿no? Y ahí se genera un feedback, eh, pues con gente más conocida, donde vas dando a probar los platos hasta ver exactamente cuál es el punto el punto bueno para para dejar el plato como como nos gusta a nosotros. ¿no? Sí, como, como estaba imaginado, ¿no? Imag Perfecto. Supongo. Eh, saber qué, qué, qué cara se le pondría a nuestras a bueno abuelas, no, vamos a decir a bisabuelas para que sea como más impactante, si entraran Ajá. en la cocina de hoy en día, en una cocina cualquiera incluso en una de una casa. sí, bueno, yo creo que, que se sorprendería mi mis abuelas. yo no llegué a conocer a mi bisabuela, pero a mi abuela sí, y, y era, era, una persona así como muy muy ordenada igual muy muy, muy muy estricta y se hubiera claro que se hubiera sorprendido, se hubiera, pero se hubiera sorprendido a mejor, pero no solamente en, en cocina, sino en cocina y en cualquier lugar, en, en una tienda, en un comercio, Cierto, en la sí. manera de relacionarse, todo evoluciona pensamos que la cocina tiene que seguir siendo como hace un siglo y no es así. Eh, nosotros formamos parte de esa sociedad. Entonces, eh, claro, que, que mi abuela, por ejemplo, viese que después de cocinar ahí durante seis horas no había que empezar a fregar todos los fuegos con todos los rincones por donde se había caído grasa porque ahora resulta que se cocina sobre un cristal que le pasas un paño y se limpia. Esto yo creo que mi abuela se hubiera quedado yo creo que si ahí se hubiera quedado con la boca abierta pero pero es normal quiero decir eh, eh, la medicina ha avanzado eh, la ingeniería ha avanzado todo todo avanza la moda y nosotros no somos una excepción ¿no? Sí, quizá un poco el responsable es esa, ese concepto de cocina tradicional, que, que parece que tienes instalado eso que hay fogones y, y, y grasa que cae de la, de, la, de la campana, que no tiene nada que ver. La, sí. la cocina es un oficio que ha terminado siendo una licenciatura universitaria. Xavier es docente en el Máster de Innovación y Gestión de Restaurantes del Vasco Culinary Center y además de asesorar a empresas del sector de la alimentación. Eh, Xavier, ¿qué ha supuesto para la profesión saltar a la universidad? Bueno, es un poco bien a colación con lo, con, con lo que hemos con, con lo que acabamos de comentar, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa evolución donde ya el cocinero no es solamente una persona que, que puede llegar a, a freír patatas, o... no, es algo, es algo bastante más completo, pues porque la sociedad lo está demandando, ¿no? Y no solamente para hacer, evidentemente para hacer una ensalada de tomate no es necesario saber que los tomates forman parte de una familia que son las solanáceas, no, no, no, no. Es, es mucho más sencillo pero a nivel a nivel personal y a nivel eh, y a, digo, a nivel sociedad es muy importante que el cocinero sepa vamos cuanto más cuanto más mejor ¿no? pero esto, esto, es, esto es evidente quiero decir que claro. eh, el, eh, todos los procesos de conocimiento lo que van a hacer es mejorar la calidad del producto final. Y esto se va a transmitir, en, va a transmitir en, en cocina, ¿no? Yo, cuando empecé, hace casi 40 años, eh, a nivel nutricional no tenía, vamos, ni idea, ¿no? No es que ahora sepa mucho más, porque yo siempre me, me he dedicado al lado lúdico de, de la cocina, ¿no? Pero sí es importante que todos esos datos van a hacer mejorar eh, el resultado final de, de mi comida, ¿no? A, a todos los niveles, porque lógicamente no comemos como hace 30 años, no te cuento como hace, como hace un siglo. ¿no? Claro, por supuesto. Hablamos de cómo ha evolucionado no solamente la cocina, sino el mundo, pero últimamente estamos viendo muchísimos programas y concursos de cocina en casi en todas las cadenas, libros de cocina, recetarios, están inundados los, las librerías. ¿En qué ha beneficiado al mundo de la cocina eso, tanto ese boom que últimamente estamos experimentando? Es que la cocina... La cocina es, es fácil, es divertida y es bueno relativamente barata. Entonces, eh, el boom de la cocina es el resultado de esos tres factores. Eh, cada vez hay más cosas, cada vez hay más programas de, de televisión, de, en cualquier en cualquier lugar encuentras cosas relacionadas con la cocina. Eh, en esencia por esos tres por esos tres factores. Eh. Eh, conseguir una, hombre, conseguir que ser un test estrellas es bastante más complicado no pero lo que es jugar con la cocina y crear esos crear esos ambientes para, para enganchar a a, las, a la gente que tenemos alrededor en torno a una en torno a un evento a una cocina o incluso a cocinar eh, esto era evidente que tenía que ser así no mm. luego está la cuestión mediática en sí, la bueno, cual nos hemos está. convertido o nos han convertido digamos por el beneplácito a tantos de unos como de otros no es decir eh, somos los, los no sé la, la farándula no la nueva farándula antes eran los los actores los, ahora nos, ahora ahora también somos los mm. pero bueno esto es esto es lógico en su faceta de cocinero-escritor ha publicado una veintena de libros de cocina, varios de ellos ensayos sobre estética culinaria y el resto recetarios. Diez de sus obras han sido premiadas con galardones tan prestigiosos como el Premio Internacional al Mejor Libro de Cocina del Mundo o el Premio Nacional de Gastronomía. Y desde el año 2015 ha comenzado a escribir una serie de novelas denominadas Noa Gastronómico. ¿Cómo definirías ese género, la novela negra gastronómica? Bueno, un subgénero sub de la novela negra. Eh, eh, no es novela negra, eh. es más bien a mí me suele gustar denominarlo como género de suspense, ¿no? uh -huh. eh, Que es lo que es, sí. es lo más divertido. Incluso no terror, ¿no? Bueno, es una mezcla de, de terror, suspense, pero la novela negra en esencia no es no es así, ¿no? Eh, a mí me gusta contar historias, entonces eh, me parece tan interesante contar una historia a través de un plato como hacerlo a través de, de 500 páginas en un en, una, en un libro eh, digamos que ambos eh, comparten una cosa muy muy <ríe> muy lógica que es eh, empezamos sobre un plato en blanco o sobre un folio en blanco en esencia claro. es contar una historia es contar es contar algo eh, en, ¿Qué es, ¿Qué es más difícil no es igual es igual de difícil conseguir una idea en, para crear un plato ojo que esto no es no es nada fácil crear una historia en cocina yo siempre he bebido de, de la literatura y también de la, del cine son, son dos medios donde donde me muevo muy muy a gusto he hecho algunos algunos pinitos eh, ayudando en guiones de, de, de cine y, y, y, lo que, y lo que me encanta es, es contar historias y otro elemento importante es el suspense, tanto el suspense del cocinero desde el plato blanco a la obra como el del comensal, que te ponen algo y dices, ¿y esto cómo estará? no eso también, Ese suspense también se comparte con, con la literatura ¿Cómo? sí ¿Cómo estará de envenenado? no <risa> Bueno, eso ya ahí ya no entro, pero ¿cómo estará seguro? Hay un dicho popular que seguramente conoces que no es lo mismo rezar mientras se fuma y que fumar mientras se reza. ¿Y en la cocina? ¿Xavier Gutiérrez escribe mentalmente mientras cocina o...? ¿O se cocina un texto? Yo creo que la, las, dos, la, las dos. Las dos forman parte. Eh, todo, todo parte, to, toda innovación. Eh, un plato es una innovación, una novela es una innovación. To, todo parte de, desde, desde esta herramienta. Esta herramienta que es. El bolígrafo. La, la herramienta más maravillosa que existe. Bueno, mejor sí. concretamente un lápiz, porque así se puede borrar. Eh, sobre. Todo comienza a través de, de un boli y de un folio y de un folio en blanco donde tú empiezas a diseñar. En innovación no solamente en cocina o en literatura. Tú estás viendo cómo diseña. Un, nosotros empezando, eh, o sea, empezamos a diseñar un plato a través de un, de un folio y un, y un lápiz. Cuando escribimos, cuando yo escribo una novela, es lo mismo. Cuando tú ves a un diseñador del de, último de, de un coche de Ferrari, ves a un tío. Sobre, una, sobre un enorme folio dibujando con un lápiz y un papel. Toda la innovación sale desde, desde esta... Los procesos de innovación son procesos únicos. Sirven para, para crear un plato como para crear un avión. En esencia son lo mismo. Recientemente has presentado Tiburcio, el tiburón cocinero Un libro destinado al público infantil De la mano de Planeta Gastro Un recetario destinado al público infantil Como decimos, en el que Tiburcio Un tiburón y su mujer Escuala, Enseñan a preparar 30 platos a niños Entre 2 y 12 años ¿Cómo surgió la idea de, de un recetario para niños? Yo creo que surgió a través de mi nieto Ah, qué bueno <risa> en, el que, en el que había que entretenerle Con dos años y bueno, claro, como estamos en una familia de cocineros, mi hijo es cocinero también eh, eh, nos gusta mucho la cocina, lo que es lo que es, eh, reunirse alrededor al, al, al, de un fogón. Eh, entonces hubo un momento en que la diversión de, la diversión del nieto pasaba a través de, a, pasaba a través de dibujos, de contarle la historia, la historia de recetas, ¿no? Y de intentar involucrarle en, en los procesos de, de creación de, de un plato. Bueno, con toda lógica, no es lo mismo. Eh, o sea, intentar que el crío pudiera cocinar o pudiera claro. empezar a, sí. a, a salsear en la cocina, pues a ver, ¿no? A curiosear. Sí. Al fin y al cabo, lo que estás provocando es a través de un incentivo, un incentivo que puede ser batir o amasar o ver cómo se fríen, ¿no? Es introducir al, al chaval en la cocina. Porque lo que estamos haciendo es eh, hacer. Que el, que el niño eh, vea que esos procesos son los que van a, forman parte de su alimentación y generar en ellos una cuestión lúdica, es decir, que el chaval juegue juegue con los alimentos siempre bajo la supervisión supuesto, de, de un adulto, sí. porque la cocina es uno de los lugares junto con el baño el lugar más peligroso de la casa, ¿no? donde hay cuchillos que cortan, aceite que, que salta, etc. Pero, pero hacer que lo, lo importante era hacer que los críos pudieran generar eh, juegos en, juegos a través de la, de la cocina eh, al final lo que va a ser es que ellos van a aprender a comer, y esto es, esto es lo más importante, y sobre todo eh, a saber diferenciar las cosas mm. ¿no? eh, ¿cómo sabe una almendra? bueno, concretamente los frutos secos pues, son igual lo más, lo más peligroso ¿no? pero ¿cómo se abre una anchoa? ¿cómo se limpia? Eh, cómo es una fresa yo uno de los instrumentos que comento en el libro que hay que tener en, el, en la cocina es una lupa no para saber cómo son las cosas por en detalle ¿no? de, muy de cerca ¿no? una fresa cómo tiene los puntitos que son unos pequeños aquenios tal pero bueno todo eso no lo explicas simplemente le dices y le y que sea consciente de la, de, la de, de los detalles ¿no? porque en innovación otra de las fases muy importantes son es, es la observación ¿no? todo todo Sale desde, desde la observación. Xavier Gutiérrez, muchas gracias. Pero para des... antes de despedirte, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Los españoles somos buenos cocineros o buenos comensales? Eh... <risa> bueno, no, no vale decir los dos. ¿no? Pero bueno, yo creo que es inevitable. Según la, según la he dicho, he dicho, y yo creo que me va a contestar los dos. <risa> yo somos, creo que somos muy buenos cocineros, pero que hace falta todavía, nos falta aprender a comer. Pues muchísimas gracias, Aver Gutiérrez, por, por todos estos recetarios y por esa investigación que haces con relación a la comida, que seguro que nos ayuda a aprender a eso, a comer. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Paloma. Para Laura, la dieta cetogénica, la dieta keto, es un estilo de vida más que una dieta de moda. Laura, ¿por qué lo consideras un estilo de vida? Y se va más allá de, de esas dietas que prometen, bueno, no sé, que prometen las dietas. Cada uno le promete una cosa distinta, ¿no? Pues porque, a ver, te voy a ser completamente sincera. Yo claro, empecé claro. la dieta keto porque me dijeron que iba a adelgazar muy rápido y mi objetivo era adelgazar. Lo que pasa es que cuando empiezas a hacer la dieta keto o cuando empiezas a, como a intentar mejorar tu forma de alimentarte, te das cuenta de que hay muchísimos beneficios que vienen seguidos de que, que, que siguen el hecho de pues, quitar azúcares, eh, subir aumentar el número de grasas que consumes, eh, priorizar un poco la calidad del alimento, y por eso yo lo considero como un estilo de vida y se convirtió de una dieta que iba a hacer para perder peso, para estar guapa y delgada, a algo que llevo pues haciendo casi dos años. ¿Y, ¿Y es para todo el mundo? Siempre digo que eh, habla siempre con un especialista, súper importante porque cada persona es un mundo eh, que te lleva un profesional, eh, que te puedo pasar una lista enorme de personas, eh, entre ellos te puedes Edgar hablar con, Edgar, con, con Edgar presente aquí, eh, pero eh, creo que cada persona tiene algún tipo de problema eh, y todo dependiendo de tu problema de salud o lo que tengas, eh, siempre es mejor pasar por un especialista antes. Pero es verdad que tú puedes hacer unos cambios en tu alimentación y los puedes hacer, como os dije yo, eh, sin, sin un especialista, pero siempre con mucho cuidado y pues siendo de hacerte de leitica, viendo que todo está bien. ¿Qué es lo más difícil de la dieta keto? Bueno, supongo que de todas las dietas, pero concretamente estamos hablando de esta. ¿Mantenerla en el tiempo, los primeros días? ¿Qué es lo que se hace más duro? Lo más duro... Creo que es difícil mantener el tiempo para muchísima gente porque creo que vivimos con muchísimas tentaciones. Es decir, el mundo no está, o sea, o al menos eh, donde o lo, lo que donde yo vivo, como mi forma de, de salir con mis amigos, de todos los hábitos que yo tenía, no estaban adaptados a esto porque está todo lleno de azúcar, todo tiene pan, todo tiene harinas, todo tiene, como que no se, y no se vigila mucho la calidad de, del producto final eh, entonces para mí lo más difícil es eh, aguantarlo en el tiempo pero también el no obsesionarte y no sentirte eh, culpable constantemente cuando hay algo o algún ingrediente o algo que comes que no forma parte de este estilo de alimentación eh, y no intentar compensar después con, pues eso, con medidas exageradas precisamente para facilitarnos el, el incorporarlo en, en, en nuestra vida e intentar mantenerla en el tiempo, Laura ha publicado recientemente la obra Cocina Keto, 100 recetas tradicionales adaptadas a la dieta cetogénica. La verdad es que ojeando el libro se te hace la boca agua y, y resulta una cocina muy cercana y muy familiar. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta, esta obra? Pues surgió porque cuando yo empecé la dieta cetogénica sentía que había... o sea. La, el, todo, todas las recetas vienen de Estados Unidos y yo he crecido con mi madre que es, vamos, o sea, es, es gaditana pero la comida mediterránea, o sea, todo, o sea no, no tocamos la mantequilla todo es aceite de oliva, todo son un montón de verduras un montón de proteínas de calidad y yo sentía que eh, la forma de alimentarse que tienen Estados Unidos es muy diferente y a mí de meter siempre bacon, meter tanto queso me sentaba fatal y entonces, pues, viendo un poco... Eh, mi estilo de alimentación o cómo me gustaría alimentarme y cómo creo que es una de las mejores, bueno, de los más deliciosos estilos de alimentación más deliciosos, que es la dieta mediterránea, eh, empecé a adaptarla poco a poco y, eh, y de ahí surgió el keto mediterráneo. De hecho, se te considera la creadora, por así decirlo, de la dieta keto mediterránea. Precisamente por eso, porque lo adaptaste al del mercado japonés, uy, pero en japonés, no pensando, americano al al español. ¿Hay efecto rebote si, si optamos por incorporar esa dieta a nuestra alimentación? Efecto rebote, en plan de que si muchas personas entran, como empezaste tú, con, con hacer la dieta keto para, para adelgazar y lo hacen durante un periodo, y luego empiezan a volver a cuidarse comida, pero vuelven a la comida tradicional, por así decirlo, que la, a, otra tipo, a, a la dieta mediterránea sin sin keto. ¿Puede haber ese efecto rebote que vuelvan a engordar, o a partir de ahí se hacen unos cambios en, en tu en tu metabolismo y consigues mantener, aunque no estés con la dieta? No, a ver, no tiene por qué, pero es verdad que cuando te empiezas a la dieta keto, te relajas un montón con las grasas. O sea, una barbaridad. Yo le he hecho unos chorreanos de aceite de oliva. No le tengo miedo absolutamente a un buen filete con... con o sea, de esos que... De los de verdad, ¿sabes? Que tienen que tienen ahí un trozo de... Que están bien jugosos, pero, ¿sabes? Porque tiene, es potente. Eh, y entonces yo creo que... En, no es más por el efecto rebote de la dieta, sino que eh, nos acostumbramos a unas calorías y a un, una forma de comer que es cuando la combinas con la ingesta de azúcar y carbohidratos, pues puede, sí que puedes tener un pequeño, una pequeña, un, pues un aumento de peso, pero no tiene por qué, ¿eh? porque hay muchísima gente, vamos, te puedo decir, vamos tengo hasta casos cercanos a mí que, que han hecho la dieta keto durante X meses y luego, pues a lo mejor, pasan una de alimentación más bajo en carbohidratos porque se han dado cuenta de que eh, no pueden comer tantas harinas y no pueden comer tanto azúcar y, y no han tenido ningún tipo de, de, no han ganado nada de peso. ¿Qué otras recomendaciones darías a alguien que está pensando en iniciar una dieta keto? Eh, yo, mi recomendación eh, es que empiece, o sea, si tú quieres hacerlo, que empieces ya, que lo intentes ya, que no te compliques. Porque a veces parece tan complicado la ciencia de detrás cuando simplemente puedes empezar comiéndote un filete a la plancha y unas verduras, un poco de queso, un, poco, un buen chorro de aceite de oliva, una buena ensalada... Como que no te compliques demasiado, que utilices recetarios, que utilices libros ya hechos, que todo hay miles de creadores eh, geniales tanto en inglés como en español eh, que te dan recetas con todos con, las, los, ma con los macros que necesitas seguir y, eh, y pues eso que empieces. O sea que simplemente lanzarse, ¿no? Vencer vencer el, esa inercia que muchas veces la culpa que existe alrededor de la comida nos plantea. Muchísimas gracias, Laura, por presentarnos que es posible comer dieta mediterránea y además baja en carbohidratos y, y con mm. todos esos beneficios que tiene la dieta keto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti. Edgar Barrio Nuevo es el mayor experto sobre ayuno terapéutico de nuestro país. Es el cofundador de Pure Compor, Corpor, Centro de Salud Integral Especializado en Ayuno Terapéutico y Ayunízate, la mayor academia online de habla hispana especializada en ayuno. A pesar de que el ayuno no es una práctica nueva, ahora se escucha mucho más hablar sobre ello. ¿A qué se puede deber, Edgar? Bueno, pues se debe a que gente muy buena... Eh, me has puesto como el mayor, pero la verdad, de verdad, que, que hay gente que está, quizás sí que divulgo bastante ¿no? y, y sobre este tema y, y, bueno, y, y se me conoce mucho por ello, pero hay gente detrás investigando muy buena, que es gracias a ellos, a, a los que eh, están ahí demostrando cada vez más cómo, pues, cómo el ayuno eh, puede ser una, una herramienta muy buena para la prevención, para, para la, ¿no? la, el tratamiento y para darle al organismo un sentido, una coherencia más biológica que, que hemos perdido ¿no? en, en este en este, en este este momento actual de la etapa vital del ser humano, que, que diríamos. Entonces, claro, en los últimos, pensar que en este libro que, que, que publiqué hace poquito, estábamos estudiando cómo en los últimos tres años los estudios científicos eh, destinados al ayuno y a cómo mejoran diferentes procesos se han multiplicado por 10. O sea, claro, pues todo esto es una información claro. que va desde la ciencia, va, va bajando un poco a, a, pues a los profesionales, a los um, sanitarios, a gente que, que está ahí informándose y eso... Pues hay profesionales que, que nos encargamos un poco de, de poder pasar esa información pues, a, la, a la sociedad. Y, y eso es una, para mí es, es, es, no es que sea una moda, es que, bueno, la moda ha hecho también que se investigue más, claro. pero es tan ancestral como la existencia del ser humano. Cuando limitamos la ingesta de alimentos y nos pasamos más horas de lo que estamos acostumbrados sin comer, ¿qué ocurre dentro de nuestro cuerpo? ¿Cómo reacciona? Bueno, lo primero que tu cuerpo empieza a buscar energía, ¿no? Y la energía nos pensamos que tiene que venir eh, continuamente de la ingesta, pero eh, somos eh, seres ahorradores, ¿no? Ya hay toda la teoría del gen ahorrador del eh, genotipo ahorrador que la tenemos incorporada y somos capaces de reservar energía, ¿para qué? Pues para ponerla en marcha, para poder acceder a ella en momentos en los que pues, no hay ingesta externa de alimentos y tenemos las reservas de grasa, de glucógeno, bueno, tenemos muchos mecanismos eh, fisiológicos para poder estar horas sin ingestas y que tengamos la energía suficiente, el tema y el problema es que actualmente debido a nuestros hábitos, ¿eh? como comentaba pues Laura ¿no? y, y, y de abusar de un tipo de alimento mucho, eh, no tenemos esa flexibilidad metabólica que, que nos permite que, eh, poder tener una buena capacidad de virar no hacia oye, no tengo no, no estoy comiendo y pues mi cuerpo va a poder encontrar sí. energía a partir de la grasa para eso se necesita un entrenamiento metabólico que, que también pues, eh, estamos hoy un poquito oxidados con ello. Por la consulta de Edgar Barrio Nuevo han pasado personajes populares como Mercedes Milán, Urias Roca, Lidia Voz. ¿Todo el mundo puede ayunar? Eh, en principio, el ser humano está diseñado genéticamente y preparado para ayunar absolutamente todos. Ahora, evidentemente, tenemos banderas rojas que por... por... Precaución, pues a no ser que, que se lleve un seguimiento muy muy exhaustivo, se debe eh, pues, eh, intentar evitar en el embarazo, en la lactancia, en algún tipo de diabetes, en alguna caquexia muy importante, una medicación química muy fuerte, un agotamiento muy intenso que alguien esté pues eh, sufriendo, pues eh, ahí hay unas banderitas rojas, pero en general el resto de la población podríamos tener que, que tener la capacidad de poder estar al menos 12-14 horas en un día eh, sin que comamos y que no pase nada ¿sabes? Eh, debería ser así estamos preparados genéticamente y fisiológicamente y nuestro metabolismo debería saber encontrar eso el tema es que estemos en un estado de ese entrenamiento que os comentaba, que le llamamos flexibilidad metabólica que, que seamos capaces, fíjate que Estamos en un momento de la, de, la, del, ¿no? de, la, de la humanidad en el que ya desde el 2016 17 murieron más personas en el mundo por excesos que por falta de comida. Eh, hay gente con mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucha diabetes tipo 2, con mucho exceso de grasa, pero que su cuerpo está desnutrido. Que su cuerpo no sabe, aparte utilizar las grasas, porque tiene tal estado inflamatorio que se necesita una buena salud para que el cuerpo movilice grasas ¿no? y que las grasas no funcionen como un tejido inflamatorio y un tejido que nos, que nos acaba pues, erosionando nuestra salud. Claro, porque acabas de mencionar, se trata de estar 12, 13, 15 horas sin, sin comer y, y eso choca directamente con esa idea generalizada de que tenemos que comer cinco comidas al día. Bueno, eh, de hecho, eh, no es que... Todo el mundo tenga que tener un patrón idéntico, ¿no? Al final yo siempre digo que cada uno genere aquella situación en la que le produzca más adherencia. Luego hay que analizar esto de las cinco comidas al día, ¿no? La base científica que hay detrás y también qué tipo de cinco comidas al día. ¿Vale? porque no es lo mismo pues oye basar esas cinco comidas en tres principales con alimentos saludables y tomarte pues eh, ¿no? una fruta y unas nueces entre horas como claro. un, un ten en pie saludable que el tipo de cinco comidas que estamos consumiendo en la actualidad. Entonces, hay muchos tipos de, ayuno de ayunos. Está el intermitente, que pueden ser este, ¿no? pues 12, 14 horas, 16, 18 horas, es decir, yo genero ventanas de no ingesta, durante un día, pero la clave es que, y me, me gusta muchísimo que estemos aquí con un cocinero tan, tan experto y tan profesional, porque la clave es para que esto funcione, es una balanza y estados de, de restricción controlada tienen que ir compensados con estados de supernutrición, de superalimentación, ahí es cuando se van a generar pues, los, las maravillas, no y, y eso es el ayuno intermitente, luego están los ayunos profundos los ayunos prolongados, donde pues ya pueden ser estancias, periodos de varios días, donde yo hago que mi cuerpo intensifique toda una serie de, de, bueno, de, de reacciones que buscamos ¿no? en, el, en el organismo. ¿El objetivo de uno, el ayuno intermitente y el ayuno prolongado, persiguen dos objetivos distintos? Sí, a ver, sería el ayuno intermitente sería como una manera, un estilo de vida... Donde, oye, yo eh, lo que hago es tener un descanso digestivo para cuando yo coma mi toda mi capacidad de absorción, digestión y tal, esté más optimizada. Eh, ayudo a que esa grasa no esté vieja, no esté oxidada, sea que se recicle y todo eso va asociado. Todo eso secundariamente tiene muchos beneficios para la salud porque cuando no es así, sabemos que a día de hoy la gran base de las enfermedades degenerativas vienen por ahí por el sobrepeso, por la mala alimentación, por el colapso del sistema digestivo. Entonces, el ayuno intermitente permite como bocanadas de aire durante el día a día, día, día, que son como un bálsamo ¿no? de, de descanso, para nuestro sistema Ahora el ayuno profundo de ya varios días Lo que hace es, oye, esos mecanismos Que con el intermitente vas ahí a, a, Ajustando durante las semanas Durante tu día a día El ayuno profundo es como profundizar ¿no? Exacto, o sea, esos, esos mecanismos Se intensifican mucho Y hago realmente una, una, ¿no? Un reseteo y una limpieza interna Y sobre todo pongo en marcha Un mecanismo que se conoce como la autofagia Que es la capacidad del cuerpo De regenerarse que esto tiene un premio Nobel en 2016 por el doctor japonés Yoshinori Osumi, eh, de, ¿no? que describió la autofagia, que se pone en marcha con la restricción calórica con el ayuno eh, de una forma mucho más profunda. Entonces, bueno, eh, son formas, conceptos, es romper mucho con las creencias. El ayuno siempre es mucho más efectivo cuando yo estoy con una mentalidad positiva hacia el ayuno. Claro. O sea, es decir, yo no veo el ayuno como que me estoy privando no, no, no, no. no. O sea, yo veo mi fase de ayuno como, como que mi cuerpo está generando todas unas, todos unos mecanismos de mejora, de descanso, de desinflamación, ¿no? Entonces, influye mucho la mentalidad con la que yo me encaro un ayuno o una dieta o, o al final lo que sea, ¿no? Has hecho referencia a un, un libro que acabas de publicar recientemente con Grijalo de título Ayunízate, recupera la salud, llénate de energía y adelgaza con el ayuno. ¿Qué podemos encontrar en, en tu obra? Bueno, en, en este libro, pues es el, el, creo, sí, el, el cuarto así que hacemos sobre, bueno, que hago sobre el ayuno, y, y quería pues poner el, ¿no? la, la evidencia más actual de, de todo el momento en el que se encuentra la ciencia. E investigando, que esto va a ir evolucionando mucho. ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el doctor Walter Longo de la, de la, del Instituto de Longevidad de California y de la Universidad de California, que dirigen allí todo un, un instituto de longevidad, tienen 20 ensayos ya con. ya han pasado todo un proceso con estudios en ¿no? laboratorios, mm. con, con, pues con, con bacterias, con animalitos y ahora ya con humanos, sobre ayuno y mejora en muchas patologías. O sea, cada vez está, está corriendo mucho todo esto y quería hacer ahora, ¿no? En este momento en 2022, ¿no? hacer un parón de decir, "Oye, mira, todo esto ya es lo que tenemos." O sea, eh, vamos a estudiar un poquito más sobre el ayuno, a que la comunidad médica y sanitaria también se actualice un poco más, porque pues bueno, todavía queda por ahí pues pues pues mucha resistencia respecto al tema y ahí vamos a encontrar pues la explicación técnica de una forma pues eh, asequible, ¿no? sin, sin entrar mucho en, en, en conceptos muy, muy profundos a nivel de bioquímica y demás, pero que, que se entienda ¿no? que, cómo funciona. Y luego también vamos a encontrar formas de ponerlo en práctica ¿no? y, de, y de empezar a, a practicarlo. De todos los mitos que hay en torno al ayuno, seguro que hay infinidad, ¿cuál es el que más, no, no que te molesta, pero cuál consideras más injusto? Bueno, pues cuando primero cuando se, se cuando se critica sin fundamento o sin mm. sin haber eh, ¿no? leído, ¿no? Yo cuando escucho a alguien ¿no? que critica mucho, eh, dios es que pues igual no te has leído un estudio científico sobre respecto a esto desde, desde hace no sé cuántos años, ¿no? Porque solo que estudias, por ejemplo, la New England Journal of Medicine en el 2019 ¿no? un meta-análisis donde se ve como el ayuno intermitente pues es una, una, una herramienta fundamental, pero eso es una herramienta, no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer ayuno intermitente, ni mucho menos, que puede ir muy bien si se aplica bien a todo el mundo, por supuesto, pero hay que analizar las características inter individuales de cada persona, y a partir de ahí, pues no como decía Laura también, pues oye, un profesional o alguien... Merece tanto es es una herramienta tan potente que merece mucho la pena pues que la practiquemos o que la arranquemos pues con algún ¿no? apoyo o, o alguna alguna alguna pues, eh, ayuda entonces eh, no sé qué me decías porque creo que me he ido de la, la... no sé sí, cuál era el mito que más te más ah, par, el mito. considerabas entonces a mí tú? cuando me dicen no porque claro te vas a desnutrir si estás 14 horas sin comer ¿no? o, o vas a perder músculo o vas a eh, son cosas que es que ta... está tan demostrado ¿no? Mm. y tan visto que porque tu cuerpo esté 15, 16 horas o esté tres días sin comer es que realmente eh, eh, eh, no te va a faltar absolutamente nada sino todo lo contrario Quizás vas a ayudar a tu organismo a, a, a mejorar pues, eh, muchos procesos de absorción y de, y, de, y, de, y de desinflamación. De hecho, mira, hay, hay instituciones, ahora por ejemplo que comentaba eh, con, con, con el compañero que decía lo, lo de todo el proyecto que está en la universidad, estamos aquí en Barcelona con el culinar International Barcelona Center, ¿vale? que les estoy enseñando a los cocineros porque a hacer ayuno, ¿no? A mí cuando me llamaron de allí, me dijeron, no, es que quiero queremos que deis que de nos des clases sobre el ayuno. Y digo, pero vosotros no, no aprendéis, <risa> no enseñáis a coper. <risa> digo, pa digo, ¿para qué queréis que los cocineros aprendan a ayudar? No, no, es que, mira, por sobre todo por la zona de, de Indonesia, en los resorts y tal, hay muchos clientes que llegan ahí que quieren ya hacer programas de detox dentro de su estancia y queremos que los cocineros que estén ahí sepan, ¿no?, claro. gestionar y organizar un programa de ayuno en, en, en dentro de, de, ¿no? de esta ¿no? de estas ¿no? de, de su estancia no sí. y de su entonces bueno todo esto va, va avanzando y, y gracias a, a Dios vamos ahí pues aportando un poquito hablamos eso de, de 15, 14, 18 horas sin sin comer lo cual supone que de esas cinco comidas que todos estamos más o menos acostumbrados alguna nos tenemos que saltar qué es uh -huh. más fácil saltarse el desayuno la comida la cena más que más fácil cuál es el que nos recomendarías esto eh, a cada uno se lo va a decir su propia experiencia. Eh, al final es lo que te decía, hay un concepto muy importante que es el concepto de adherencia. Eh, claro, eh, a mí, por ejemplo, yo me, me, mi estilo de vida es eh, ayunar durante la mañana. ¿no? Yo me despierto, no, no, mi cuerpo está muy acostumbrado a eso y no hacer la primera comida hasta el mediodía. Y hay otras personas que el desayuno es como... Wow, el momento más importante del día, les encanta, tienen ese espacio, les gusta tomárselo con calma, y en cambio, luego por la noche, el poder hacer un ayuno o un semiayuno, tomando un caldito, tomando pues algo así, eh, líquido que no influya ¿no? en el proceso de ayuno, les convence más y se les adapta más a su estilo de vida. Otras personas dicen, no, es que yo, claro, la cena es el único momento que voy a estar con la familia y claro. si ya no hago eso, es que, claro. pues, pero por la mañana me, me va mejor. Al final... Eh, es encontrar cada uno el proceso ¿no? y en el momento en el que más en el que más se adapte, porque eso es lo que va a, va a generar más adherencia. Si yo a alguien que quiere cenar con su familia le hago no cenar con su familia, pues lo esto va a dejar, le estoy ¿no? generando un estrés, que al final pues lo va a dejar en, en tres días. Entonces prefiero que, que busquemos cómo se puede adaptar cada uno pues, su trabajo, su estilo de vida, su situación... Hace unas, unos programas hemos estado hablando sobre los ritmos circadianos, sobre las sobre el sueño, sobre el insomnio. ¿Cómo consideras tú que en lo que a, a, a los hábitos de alimenticios se refiere, cómo nos ha afectado alejarnos de, de las costumbres que tenían nuestros abuelos, o nuestros, bueno, incluso más, mucho más, nuestros claro. antepasados, de, de una vida mucho más adaptada al ritmo circadiano de, del universo, a, esta, a estos horarios de locos y estas horas eternas de trabajo, nos ha afectado. Pues sí, mira, esto lo ha demostrado, por ejemplo, el doctor Sachin Panda, de, de, también de, del Instituto de Ritmos Circadianos, de, creo que es en San Francisco, que tiene un libro muy interesante: es Recupera tu ritmo biológico. Eh, como eh, una de las peores cosas que hacemos es. Eh, es, eh, y es una costumbre que tenemos muy arraigada en España es nuestras cenas tan tarde o sea, eh, el, realmente ¿no? el, el, el irse al, a dormir ¿no? con, con procesos digestivos muy elevados pues sabemos que influyen mucho a nivel hormonal con la calidad de producción de hormonas que se encargan uh -huh. de la regeneración por ejemplo, una cena donde acabes con niveles de insulina muy altas porque has tomado pues, algunas copas de vino, te has tomado el postre o has tomado pues mucho pan o lo que sea, esa insulina que sube mucho hace que la hormona de crecimiento no, no consiga subir, son hormonas antagónicas. Entonces, eh, eh, la regeneración no es muy buena. ¿no? entonces eh, Y si encima lo hacemos muy tarde, ¿no? que solemos aquí irnos a cenar, a la, empezamos a cenar a las 10 de la noche ¿no? cuando y más ahora con el horario ya más largo. Entonces, eh, lo ideal para respetar el ritmo circadiano y las regulaciones entre pues eso el, el buen descanso sería al menos hacer nuestra cena y que dejáramos pues dos o tres horas antes ¿no? de, de espacio de digestión para irnos a, a, a descansar y que no fueran muy copiosas y si de vez en cuando se hace algún ayuno en ese momento pues genial. Hablamos de, de efectos secundarios, más que efectos secundarios nos has mencionado ciertas banderas rojas con las cuales tenemos que tener cuidado sí. utilizando o aplicando el ayuno. Pero ¿pueden surgir efectos secundarios de algún sí, tipo? Sí, sí claro. O sea, efectos secundarios, más que efectos secundarios pueden haber reacciones, reacciones uh -huh. físicas, sobre todo cuando alguien no está adaptado. ¿no? Es, o sea, eh, al final el ayuno es, es un entrenamiento metabólico y un entrenamiento de regeneración del cuerpo. Podemos comparar con que alguien que es sedentario y empieza a hacer deporte, pues, claro. eh, pues seguro que le van a doler las piernas y seguro, los músculos sí. ¿no? cuando empiece. Pues bueno, puede haber síntomas cuando alguien está muy tóxico eh, o está muy inflamado y, y queremos poner a, a esa persona a ayunar y a, y a desencadenar todas esas mejoras. Puede ser que en las primeras fases haya resistencias físicas, dolores de cabeza... Eh, sensaciones de, del estómago pues movido, con náuseas, diarreas puede haber, ¿eh? no tiene por qué fatiga, dolores musculares síntomas, esto se llama que, que cuando se hacen a dietas cetogénicas también pasa, se, se le conoce como ketoflu, que es la cuando los cuerpos cetónicos a los que no estás acostumbrado a, a utilizar como sustrato energético empiezan a estar presentes en el torrente sanguíneo. Sabemos, por estudios científicos y por ciencia, que el cuerpo cetónico eh, eh, es una bendición para nuestras células, que las células les encantan. Lo que pasa es que como estamos viviendo en un estado de hiperglucólisis constante, porque el estilo de nuestra alimentación, el estrés, la inflamación que llevamos encima nos lleva a ello... Eh, claro, cuando vienen los cuerpos cetónicos es como que la célula dice, ¿esto qué es? ¿Qué? Entonces Se generan pues esas situaciones de, oye, no, no, el cuerpo no, no, no está acabando de encontrar la forma de, de, de alimentarse y de encontrar energía de ello. Entonces, bueno, es, es cuestión de un proceso, de saber hacerlo, progresivo, de tener ese apoyo para que te dé esa tranquilidad. Oye, ¿no? aquí con los programas que hacemos ¿no? en los retiros que llevamos muchos años haciendo con, con, en, en la clínica que tenemos en Barcelona eh, no le decimos a la gente pues oye, me está doliendo la cabeza pues venga, te vamos a dar un poquito de esto te vamos a dar un poco de lo otro o descansa, o es normal que pase esto esto da una tranquilidad que a nivel mental la persona se relaja y esa relajación va a hacer que fluya uh -huh. mucho más la fisiología es muy diferente a cuando lo haces de forma en casa, pues muy sin saber, ¿no? A las bravas, como hay muchos casos que nos hemos encontrado y que esas reacciones pues, todavía me ponen más nervioso. Claro, ¿vale? porque pienso que me estoy enfermando, ¿no? Que no me está sentando bien. Claro, y dices, uy, no, yo lo probé una vez, estuve una vez eh, sin desayunar y me pongo fatal y me arrastro y me mareo y me tal. Bueno, es normal. Es eso. Para mí, cuando alguien me dice eso, no, no, yo es que si no desayuno, no tal, uh, me pongo fatal. Para mí, yo lo que internamente pienso, uy, uy, uy. ¿Qué poca flexibilidad metabólica tiene esta persona? ¿Qué poca capacidad tiene esta persona de poner en marcha las reservas de energía? ¿Por qué? No lo sé. ¿eh? Tendríamos que, que es por inflamación, es por, es por, ¿no? por otros, un estado metabólico débil, es por una patología tu es por un sistema digestivo inflamado. No lo sé, pero algo, algo seguro que hay por ahí. ¿Cuál dirías que es la clave del ayuno para que surta efecto y ejerza sobre todo su función? Mira, la clave es la mentalidad, o sea la, o sea, la mentalidad con la que yo enfoco un proceso de ayuno. Si yo lo veo como algo que me obligan a hacerlo, que es restrictivo, que es negativo, que me eh, genera una frustración porque no puedo comerme el desayuno que me gusta, si yo estoy con, esas, con esos lenguajes mentales, eso es bioquímica al final, la mente <risas> gobierna sobre las reacciones eh, hormonales y bioquímicas del organismo y eso me va a generar estrés cortisol, adrenalina, catecolaminas, que eso va a invadir todas mis, mis células y va y va a, a influir en cómo modulo yo mi metabolismo. Ahora, es que lo vemos muy claro con, con gente, ¿no? cuando hace ayunos con nosotros, cual, el que viene muy positivo o el que viene porque ya no sabe qué hacer y viene restrictivo y viene con, muy enganchado ¿no? a sus hábitos alimentarios y muy adicto ¿no? a, la, a, la, a tipos de comida. Entonces, bueno, esa mentalidad es la que al final, yo siempre digo que el mejor ayuno es el que estás en ayuno sin acordarte que estás ayunando, ¿sabes? O sea, estás Bueno, tú estás a la tuya, tú estás con tus cosas, ahora todo esto pues es un proceso, ¿no? Claro, es de, claro. O sea, no vas a correr una maratón desde <risas> el primer día que sales a entrenar. Entonces, bueno, es un proceso que tu cuerpo va a ir, va a ir ahí eh, adaptándose y trabajando. Haces mención inevitablemente constantemente al metabolismo, porque de hecho de eso se trata, pero él es... ¿Es cierto ese mito de que el ayuno ralentiza el metabolismo o el metabolismo es el que tenemos? ¿Cómo funciona esto? Porque tenemos un ayuno, creo que un poco lío con, con el tema del, del metabolismo. Es un, me es un mecanismo muy complejo cómo se estructura. El metabolismo lo que hace es intentar aportar energía al cuerpo. Entonces eh, eh, el cuerpo tiene, tiene, establece diferentes parámetros como el control de tu peso. Es, es, un, es, un, es un ensamblaje a nivel molecular muy muy interesante pero muy muy complejo pero para para decirlo de forma sencilla eh, todo lo que hagas bajo es un concepto de estrés y bajo un concepto de estrés a, a largo plazo no el concepto de dietas ¿no? por eso yo siempre intento Salir del, del, ¿no? Del quitar a la gente el, el lo que es el, ¿no? el bucle de la dieta, ¿no? Y, y cambiar el concepto y cambiar el chip y pasar a un concepto de estilo de vida, que sea con alimentos saludables, que sea con buenas elecciones y demás, eh, y, que, y que en la vida hay de, está todo, ¿no? O sea, y, y hay cabida para todo, ¿no? Y, y pues se puede disfrutar de todo, pero todo con una coherencia además. Entonces, el metabolismo, lo que se ha visto es que cuando algo se hace de forma a la a largo plazo, ¿no? de forma eh, muy mantenida y de forma eh, con estrés o con notación negativa, sí que esa ese, eso genera un estado más inflamatorio en el organismo que hace que el organismo enlentezca ¿no? sus, sus capacidades. En cambio, cuando lo generamos con esa mentalidad más positiva y con, ¿no? y con, con restricciones que son intensas pero acotadas... Eh, el, el, el, el cuerpo va generando eh, una situación que nos va desinflamando, y yo siempre digo que no hay que adelgazarse, sino hay que desinflamarse, porque en cuanto te desinflames tu cuerpo va a fluir. Y lo bueno del ayuno es combinar fases de restricción total con fases de superalimentación, o sea, de alimentación que te sacie, que te alimentación, que, que complete ¿no? todas tus necesidades nutricionales, pero que además complete todas tus necesidades pues, de placer, de, ¿no? de, de encontrar el placer con una buena alimentación saludable. Entonces, bueno, es un poco la diferencia ¿no? entre lo que es el ayuno y un estilo de vida, ¿no? y, y, y marcar un estilo de vida a, a estar bajo un concepto de dieta, ¿no? De me levanto claro, por la claro. mañana de Uf, ¡Qué, Uf, qué ¿no? La dieta esta que estoy haciendo que me queda todavía un mes de, de piña y pavo y no sé qué, ¿sabes? De, entonces, bueno, es, es otra manera. Es otra manera que, que bueno, que, que hay que acercarse pues con esa mentalidad. Pues muchísimas gracias, Edgar Barrio Nuevo, por asomarnos a que, a que, es, capaz, a que es posible y que es incluso sano bueno, estar más tiempo sin comer que lo que estamos haciendo, que comer constantemente. Muchísimas gracias. Genial. A vosotros. Somos lo que comemos. Con esa reflexión comenzamos el programa y no sé si será totalmente cierta, pero desde luego lo que comemos y cómo lo comemos influye en cómo nos sentimos. Durante las últimas décadas se ha constatado que el tipo de alimentación influye en la química de nuestro cerebro y por eso son cada vez más los profesionales que dedican sus investigaciones a que comamos mejor y de forma más adecuada, además de apetitosa. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Xavier Gutiérrez que la ilusión de cocinar para uno mismo, para otros, nace desde la infancia. Laura nos invita a descubrir que practicar la dieta keto mediterránea con sus múltiples beneficios y sus increíbles sabores, mientras Edgar Barrio Nuevo nos muestra que el tremendo poder que tiene el ayuno, que le permite a nuestro cuerpo destinar toda su energía a reparar, renovar y descansar. Muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Francisco VI, el duque de la Rochefoucauld, en, allá en la Francia del siglo XVII, ya lo decía, comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hormos.